Arranca la carrera por su reelección para el 2020 Ahí está en la Florida Ampliaremos En el ámbito nacional Diputados exigen investigar denuncias de sobornos Para reformar la constitución Madre de joven perseguido por el caso David Ortiz Pide que se entregue Ahí está En el ámbito local regional para hoy a continuación también, las noticias. Aspirante a la alcaldía de esta ciudad presenta su candidatura. Es director de ornato y de limpieza del ayuntamiento. Ampliaremos. Denuncian la paralización de los trabajos de la carretera en la comunidad de La Zarza. Ahí está. Hombre, denuncia la policía o policías apresan y maltratan a sus hijos. Dos medios, según él, de manera injusta. General exhorta, se entreguen dos presuntos delincuentes acusados de herir un hombre aquí en San Francisco. Denuncian mal estado de registro cloacal en la calle Colón. Esquina Luperón, heces fecales brotan, aguas residuales. El Falpo piquetea la mañana de hoy frente a la gobernación provincial aquí en San Francisco de Macorís. En tanto que el gobernador de esta provincia, Duarte, asegura, están en proceso las obras que están siendo demandadas por el Falpo. Estas noticias y otras serán ampliadas al regreso. Acomódese, pues ya inició la fuerza informativa sobre todo. Miren señores, entrando en materia de noticias. Rápidamente en el ámbito internacional, Donald Trump arranca la carrera por su reelección para el 2020, así que este hombre ya ha comenzado a hacer su campaña, comenzó por la Florida, Donald Trump y ahí vemos imágenes de parte de lo que fue el acto por allá, le ha gustado a Donald Trump, le gustó señores, este presidente, rechazado por muchos y principalmente por los latinos, pero bueno, ese rechazo ya ustedes ven porque él ganó y aspira de nuevo. Vamos a escuchar entonces parte del discurso pronunciado por Donald Trump. Adelante, Jorge. Nuestra economía es la envidia del mundo, quizás la mejor economía que hemos tenido en la historia de nuestro país. Y mientras ustedes mantengan a este equipo en el gobierno, tenemos un gran camino delante de nosotros. Nuestro futuro nunca se vio más claro y definido. En efecto, mantendremos grande a Estados Unidos. Lo mantendremos tan grande mejor que nunca antes. Lo mantendremos mejor que nunca antes. Es por eso que hoy estoy frente a ustedes para lanzar oficialmente mi campaña para un segundo mandato como presidente de Estados Unidos. Bueno, ahí están las declaraciones en el discurso que pronunció Donald Trump. Señores, le gustó a Donald Trump, ¿Eh? le ha gustado saborear el poder, ser el mandatario de los Estados Unidos de América, y es que ahí está... Este hombre anunció ayer en la Florida sus aspiraciones para continuar más allá del 2020. ¿Donald Trump se va a reelegir? Lo lamento, lamento bastante. ¿Y por quiénes? Por los latinos. Bueno, digo lo lamento porque mayormente, ¿verdad? Eh, es el presidente porque consiguió la mayoría de votos. Pero digo que los latinos, la mayoría deben de sentirse muy mal con esta información, de la reelección de Donald Trump, señores. Sus aspiraciones para continuar a partir del 20. Miren, yo quiero recordarles a todos y a todas que óptica máxima visión es la óptica número uno, con lentes de todas las marcas. Todas las de su preferencia la tenemos nosotros. Ahí está, visítenos en la calle Castillo, esquina La Cruz, frente al Porvenir, aquí en San Francisco de Macorís. Recuerde que cada 15 días nos visitan los expertos médicos cubanos con su vista no invente óptica máxima visión lentes de marcas y de prestigio al mejor precio óptica máxima visión muy bien recordarles que el centro de pintura es la casa del desabollador es el centro de mayor tradición ahí está el centro de pintura la casa del desabollador visítenos qué bueno miren señores y el consorcio de bancas número uno es Banca Chago, donde usted puede hacer sus jugadas con confianza. Porque pagamos a tiempo la tripleta millonaria y el super palé. No calentamos su dinero. Que usted se sacó en la lotería de la una de la tarde inmediatamente pase a buscar el dinero. A Chago no le gusta calentarlo porque es suyo. El consorcio de bancas número uno es Banca Chago, aquí en San Francisco de Macorís. Consorcio de bancas Chago. El motor enciende potente con cometa, ponle cometa, porque la potencia en arranque instantáneo, solo cometa. Tu primera opción para tu vehículo es cometa, ponle cometa, porque ahí es que prende. Qué bien, diputados exigen investigar denuncias de sobornos para reformar la constitución de nuestro país. Esto ha generado inmediatamente, señores. Imagínense ustedes ¿eh? en el Congreso de la República Dominicana. Vamos a ver. Adelante. Esas son especulaciones. pero Yo no sé cómo se puede investigar lo que es especulación. Lo que nadie tiene prueba. Si alguien la tiene, pues bueno, debería de hacerlo. Pero todo son especulaciones. Vi que ahí se acusaron a algunos legisladores y ellos desmintieron el día de ayer y, y comprobaron y, y anunciaron que están en disposición de ir en la línea de que, que va a su partido. De manera que no sé qué investigar si, si todo se va dentro del campo de la especulación. Eh, cualquier eh, rumor... Debe demostrarse, por supuesto, vamos a darle el beneficio de la duda a los legisladores, pero en caso de que se determine que hubo algún tipo de, de, de soborno o de eh, trasiego de cualquier tipo de, de, de conflicto de interés, eh, de pago por conflicto de interés, eh, pues eso crearía y deterioraría mucho la imagen de nuestro Congreso Nacional. Esa es la realidad. En un Estado democrático, ...social y de derecho como el que tenemos en la República Dominicana... ...en su condición de consolidación como el nuestro... ...desde luego que ya debió de haberse aperturado una investigación... ...sobre estas denuncias que cada día son más contundentes... ...y más fuertes y firmes sobre soborno o propuesta de soborno... ...a legisladores y legisladoras de la República. Bueno, estaríamos hablando, ¿verdad?, conversando que alrededor entonces... De darse eso, las aprobaciones que necesitaría el gobierno serían 20, estimada, ¿verdad? Hablaríamos entonces de alrededor de más de 400 millones de pesos. ¡Wow! Para poder pasar. Vamos a ver. Miren, señores, continuando en el ámbito nacional, la madre de otro joven que es perseguido por el caso David Ortiz pide que se entregue. Se trata de la madre de Alberto Rodríguez Mota, ¿Quién habría pagado por el atentado contra el artista? ¿Y cuántos son que han pagado de por Dios? Llaman entonces como 12 o 13 los implicados. que habría pagado? Entonces fue el que pagó. No entiendo prácticamente de por Dios. ¿Qué rompecabezas este caso de David Ortiz? Escuchemos. Estoy muy, muy sentida porque mi hijo... Como es, yo no creo que él ha hecho esto. Y si lo hizo, ha sido bien sobornado. Y le pido al señor, que donde quiera que él esté, escuche su llamado. Vinieron aquí a la casa, abrieron la puerta, me rompieron la puerta, un cuadro que se cayó. Se llevaron unos papeles. Yo en ningún momento me he negado, porque a mí no me gusta lo mal hecho. Yo le he abierto mi casa, que cuando ellos quieran pueden venir registrar, buscar, a ver qué hay aquí porque yo sé que él no tenía alma ni yo ni en mi casa hay dinero Alberto, mi hijo de mi alma te pido que te entregue, mi hijo tú ya estás protegido ellos quieren solamente que tú le digas la verdad de esta situación Bueno, señores, miren, lo que sí sabemos es que el pueblo dominicano, nosotros tenemos hambre de saber, en realidad, qué pasó con David Ortiz. Ya van cuánto, eh, 12, 11, lo, los, los implicados que han sido apresados hasta el momento. Pero, al fin y al cabo, lo que queremos saber todos los dominicanos, el móvil del hecho, quién lo mandó a matar y las causas del porqué, la policía ha dicho que no nos desesperemos, que bueno, pero bien, miren señores, nosotros vamos al corte comercial, pero al regreso tendremos la presencia, ya están con nosotros aquí dos invitados especiales, nos vienen a hablar, ¿verdad?, de sobre una actividad interesantísima, un diplomado de oratoria y maestría de ceremonias, interesante, ¿eh?, al regreso esta información y más noticias en esta su fuerza informativa, sobre todo... Tengo la presencia, tal y como la había anunciado en estos momentos, del empresario, amigo nuestro, Juan María García, quien es el presidente de la Cámara de Comercio de la provincia de Duarte, y del de director, presidente de la Escuela Dominicana de Comunicación Oral, nuestro amigo Anthony Pérez. Bienvenidos a Sobre Todo. Gracias por visitarnos. Sí, gracias, y por la invitación a los amigos que nos ven en esta oportunidad, todos observando, sobre todo, Qué bueno. en hora buena. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Anthony, o eh, María, el motivo principal que los trae por aquí a ustedes. El motivo principal es hacer partícipe a tus amigos televidentes del Diplomado Honoratorio y Maestría de Ceremonias que estaremos impartiendo en la Cámara de Comercio y Producción de la provincia de Duarte y que se iniciará el jueves 27 de este mes a partir de las 6 de la tarde. Es un curso dirigido a toda persona interesada en mejorar sus competencias comunicativas, en aprender o mejorar su capacidad de hablar en público en los medios de comunicación o en su entorno laboral, familiar, social. Es un curso abierto a todo público, eh, profesionales, dirigentes, técnicos, ejecutivos, comerciantes, estudiantes, jóvenes preuniversitarios o jóvenes universitarios, en fin. Todas las personas que precisen de la palabra como un instrumento necesario para ejercer su oficio, su profesión. En estos momentos justamente vemos en la pantalla, ¿verdad? Son imágenes de graduaciones. Sí, sí, imágenes producido. de graduaciones allá en la, los salones de la Escuela de Comunicación Oral edoco Entre los profesores estará Osvaldo Cepeda y Cepeda, wow, qué Rodolfo bien. Espinal, Luis Alberto Perdomo, un servidor, entre otros. Qué bueno. O sea, un grupo de personas que amamos la palabra, enamorados, apasionados de la palabra. Qué bien, qué bien. Un método sencillo, fácil. En tiempo récord garantizamos a las personas participantes del diplomado que quedarán resueltos todas sus. gran parte de sus dificultades. A propósito de eso, Juan en, María. En el área de hablar en público. Qué bien, a propósito de eso, me hablas de un tiempo récord para las instrucciones ya, todo lo. ¿Cuándo iniciamos específicamente? ¿Y dónde será el lugar? ¿A partir de qué hora? Perfecto. Reiteramos la fecha de, de apertura, 26, 27 del de mes en curso, jueves, hora de 6 a 9 de la noche, lugar, Cámara de Comercio y Producción de la Provincia de Duarte, ubicación en la calle Gaspar Hernández, número 3, justo al lado del parqueo de Caribe Tour. Eh, como decía Anthony, es una actividad en grande, donde vamos a tener la gran distinción de tener la presencia de connotados comunicadores a nivel, no solamente del país, sino a nivel del mundo. En el caso de Osvaldo Cepeda y Cepeda, eh, ya observaron, observaron los eh, los que van a participar en, este, en esta gran actividad, esa maestría de ceremonia. Nueve semanas, entonces, será la duración. Sí, sí nueve semanas, dividido en tres módulos. Cada módulo durará tres, un poco más, trece o cuatro semanas cada módulo. Muy bien. ¿Cuál es el costo ya, los requisitos, María? Porque, bueno, para la preparación, ¿verdad?, de, de cada uno de uh -huh. nosotros, creo que no hay precio. No hay precio porque lo más importante es formarnos y más en el habla. Pero, ¿cuáles son los requisitos ya para, para participar de esta interesantísima actividad? Muy interesante. Mira, el costo, hemos llegado a acuerdo eh, para que la gente participe, no, no, no es una gran inversión. Eh, solo 10 mil pesos para socios de cámara, de la Cámara de Comercio. Muy bien. Y las personas que no son socios de la cámara solo van a pagar 12 mil pesos. 12 mil pesos. O sea, pueden Muy llamar bien. a la cámara, tenemos los contactos en la Cámara de Comercio, pueden llamar al 588-1213 con el 809. También el teléfono 809-588-9821. También tenemos un WhatsApp. Sí, pueden comunicarse vía WhatsApp al 809-399-5767 con Anidia Olivares, quien es la ejecutiva de la Cámara de Comercio. Positivo. Bueno, bueno, pues muchísimas gracias a ustedes. Y finalmente, algo más que agregar, ¿verdad? Quería hacer un llamado a los padres y madres, abuelos, abuelas. Para los jóvenes, este curso también está dirigido a ellos, los jóvenes preuniversitarios, los jóvenes que están iniciando su universidad. A veces los muchachos son talentosos, inteligentes, pero la dificultad que tienen al comunicar el miedo escénico, la autoestima baja, la desconfianza, eso les lleva a veces hasta colapsar y a retirarse de las universidades. Para ellos también pueden, ahora que estamos en verano, aprovechar este, ah, este tipo de capacitación aquí en San Francisco de Macorís. Bueno, muchísimas gracias a Juan María García empresario, presidente de la Cámara de Comercio de la provincia de Duarte, y también al maestro, ¿verdad?, de la locución, Anthony Pérez, presidente de la Escuela Dominicana de Comunicación Oral. Interesantísima actividad, gracias a ustedes. ¡Qué bueno! Miren, señores, continuando en el ámbito local-regional, aspirante a la alcaldía de esta ciudad, presenta su candidatura. Ahí está el acto en la mañana de hoy, donde Julio César Lizardo Logan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 no solo de San Francisco de Macorís, no solo de mi partido, sino la democracia de la República Dominicana. Bueno, ahí están las declaraciones de Julio César Lizardo Logan, dando a conocer en el día de hoy sus aspiraciones a la alcaldía de San Francisco de Macorís. Y ahí está parte del discurso que ofreció la mañana de hoy en el recién eh, local de su campaña política que ha aperturado. Ahí está Julio César Lizardo. Miren, señores, denuncian la paralización de los trabajos en la carretera de la comunidad de La Zarza. Así que por allá se comenzó a condicionar estas vías esa vía. Eh, mírenlo ahí, incluso eh, se veía, ¿verdad? Los trabajos avanzaron, pero llevan mucho tiempo paralizados. Y esto ha llamado la atención, la preocupación de los que residen en esa, en esa zona. Vamos a escucharle. Adelante. Ve, aquí se está cayendo la casa. Aquí no se puede caminar, aquí no se puede andar. Esa gente, bueno, se fue llevando los, los aparatos uno a uno, uno a uno, uno a uno. No, no, eso no es el problema, el problema no fue ese. Eso no es nada. Los apalos del lugar, los vean donde también, ahí. Tú y te lo la luz venían a ponerla a los tres y a los dos días. vinieron y rompieron y sacar los palos, que, que paran la construcción. Absolutamente todo. ¿Y cuándo llueve entonces? Ay, por aquí, en caballo tal vez se sale. Por aquí no hay paso. Uno está pe, pedido para acá ni luz, ni nada, ni calle, nada. Los trabajos pa... iniciaron más o menos. ¿Qué tiempo tienen para por ahí? Bueno, ellos tienen como algunos cuatro meses ¿verdad? que dejan de trabajar que se llevan los aparatos ya, no voy, a tomar, no voy a tomar Bueno, esta gente vinieron y han hecho un desastre para acá y no han dejado para acá. Si uno cae enfermo, no haya por dónde uno salir. ¿Iniciaron los trabajos y se dejaron por mitad supuestamente? Sí, lo, no, si sí sido por mitad, ni por mitad. Ellos simplemente guayán esta calle y, y encaramando a la casa y todo. Y de, y se fueron sin ninguna explicación. Esto es una situación que vinieron, nos le pasaron un greda y nos dejaron aquí atrapados y no encontramos nada que hacer. Entonces queremos, nosotros Ay. queremos que justicia, porque esto no se le hace a nadie lo que nos está sucediendo. Vinieron, rapando toda esta vaina y así nos dejaron. Y esto no se concibe, yo quisiera que, que hagan algo por nosotros. Que estamos en una situación aquí que ya te sabes, aquí que estamos sin luz, sin carretera. Cuando llueve usted no puede ir ni a la iglesia, ni por los niños no puede ir a la escuela.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 Eso es en la salsa, señores Ahí está Ya ustedes ven eh, El disgusto La denuncia Presentada por los moradores En esa zona Ahí está, señores Miren Hombre denuncia que agentes policiales Apresaron y maltrataron A sus hijos, unos mellizos Según él, de manera injusta el padre de los mellizos Alexis y Alexander Ventura, propietario de un colmado en el sector San Pedro, se presentó la mañana de hoy en el cuartel policial aquí en San Francisco de Macorís, denunciando que sus hijos fueron detenidos y maltratados supuestamente por agentes policiales, quienes se lo llevaron sin decir nada, dice él, dice el papá. Escuchemos al señor entonces Esteban Alfonso Ventura. Adelante. No, pues nada, porque ellos andan buscando a unos delincuentes y para llenar el requisito lo bajaron a ellos injustamente y abusiva, abusivamente. Lo golpearon, lo extrañaron, porque ellos son la autoridad, pero es una autoridad vana. Autoridad que va con los delincuentes de San Francisco de Macorís. Aquí la gente de hombre serio no vale, porque ellos están honradamente trabajando en lo que lo están maltratando. ¿De qué no acusan a los hijos? No, de nada, que lo de ellos andan buscando a los delincuentes y ellos están trabajando en su colmado y van y lo sacan a galletones y estropeados. Entonces aquí tienen que haber algo que defienda la causa justa de seres humanos, porque entonces con la, los policías y los delincuentes son los mismos aquí. ¿Y entonces qué va, qué va a hacer usted? No, yo vine aquí a buscarlo porque a mí hay que entregarme a mis hijos. Porque el colmado está solo. No han hecho nada, según ustedes? No, todavía no han hecho nada. Yo dije que me lo van a entregar ahora. Bueno, ellos no hicieron nada para merecer esta. No, ellos están trabajando en un colmado, eh. que ellos tienen un colmadito. Porque yo soy un cariño y nací a ellos. Yo le puse un colmadito, tú sabes, para que ellos se defiendan. Es un abuso, un abuso de poder. Eso es un abuso de poder. Que Dios me perdone. Y. Porque ellos el sábado de la noche estaban con su gente. Hablando y le quitando pistola, pero entonces lo dejan, para entonces volver a subir a buscar a la gente inocente para llenar de justificaciones ahí en el barrio San Pedro. Bueno, ahí están las declaraciones, ¿verdad?, por parte del padre de esos jóvenes, de esos mellizos. Según él, están, fueron apresados de manera injusta, lo maltrataron y él quiso denunciar y se presentó a la mañana de hoy por allá en el cuartel policial aquí en San Francisco de Macorís, el padre de esos mellizos miren señores vámonos al corte al regreso, noticias, noticias y más noticias, en esta su fuerza informativa sobre todo el general exhorta el general exhorta, se entreguen dos presuntos delincuentes. La exhortación de que se entreguen la hizo el general Orison Olivense Minaya, a Jeffrey Antonio Ventura El Mello y a Alexander Mejía Abreu, ambos residentes según la policía en el sector San Pedro, quienes están siendo buscados por herir de bala a Juan Manuel.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 Y a través de nuestro WhatsApp justamente nos llega un video donde se muestra el momento y la policía, ¿verdad?, busca a, a estos hombres. Ahí están las imágenes. Eh, ya ustedes ven la información que ofrece el general y ahí se ve el momento cuando justamente, ¿verdad?, se produce esto. Hay una persona, hay otro video, señor director, también, el segundo, y ahí está. Así que la policía, repito, les exhorta el general a estos dos hombres que se entreguen por la vía, que ellos entiendan que es la correspondiente. Ahí vemos las imágenes. Miren, señores, en otro orden, denuncian mal estado de registro cloacal en la calle Colón, esquina Luperón, aquí en San Francisco de Macorís. Miren, señores. Increíble, nosotros cuando cruzábamos por ahí, ¿qué nos detuvo? El mal olor, el mal olor, insoportable. Así que ahí vemos las imágenes, en el momento en el que estábamos, cruzamos por allá, las heces fecales, las aguas residuales. Esto es en la calle Colón, esquina Luperón. Vamos a escuchar entonces qué dicen algunos residentes, comerciantes y algunas personas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 Porque imagínate. Que vengan a checar eso ahí para que lo arreglen. Que eso no afecta mucho a nosotros, la ¿Tiene sociedad. ¿Tiene mucho tiempo esta situación ahí? No, tiene como cinco o seis días. ¿Como cinco o seis días? ¿Qué emana okay. esto? ¿Mal olor? ¿eh? Mucha agua, sin mal olor, los carros están ahí y salpiquean las personas que van pasando. Sí, El error que se cometió, porque tenía bastante tiempo ya que no tenía ese tipo de problema, fue que bombearon en prueba en la, en la cabeza del puente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 Eh, en la noche yo tengo problemas para dormir. Señores, insoportable la situación, repito, calle Colón, esquina Luperón, aquí en San Francisco de Macorís. Ahí está ese registro cloacal, brotando de todo, de todo, señores. Y hay personas que van caminando por la acera. Imagínense ustedes cuando los neumáticos caen ahí. Ay, mi madre, es un insoportable. Miren, El Falpo piquetea la mañana de hoy frente a la gobernación provincial aquí en San Francisco de Macorís. El reclamo por diversas demandas que han sido incumplidas. Ahí vemos el momento cuando miembros del de Falpo llegan a, frente a la oficina de la gobernación aquí en San Francisco de Macorís. Vamos a escuchar entonces declaraciones de algunos de esos dirigentes. Adelante.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 Ahí está la posición, la denuncia hecha por el Falpo. Vamos a ver entonces cómo responde el gobernador de la provincia de Duarte ante esas peticiones, esos reclamos. Adelante. Miren, como ya he dicho en, en otras ocasiones, de que estamos un poco sorprendidos con, con esa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 dos horas aquí en San Francisco de Macorís. Apenas hace unos días, no mucho, hablamos con el señor director de Bauisoy, eh, diciéndole la necesidad de la construcción de esos dos puentes. Y además recordándole al señor director de Bao de que fue una promesa del presidente en aquella oportunidad. Él me dijo que iban a comenzar primero con Ugamba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 de Vijao y Ugamba. O sea que yo también he hablado como contratista que estarán encargados de, de hacer esas dos obras. Bueno, ahí están las declaraciones por parte del de gobernador de la provincia de Duarte, Juan Antiguo Javier. Dice que a cada una de esas demandas se ha dado salida, está en proceso, en gestiones, y vamos a esperar entonces. Muchísimas gracias a todos y a todas Gracias por estar con nosotros en estos momentos. Nuestro hermano Félix Vargas, el Keki compartiendo con nosotros, la director de el portal Agenda 56 y un joven, verdad, muy trabajador en el ámbito de los medios de comunicación. Muchísimas gracias, Keki. A ustedes las gracias por haber estado con nosotros. Si el Todopoderoso lo permite, mañana regresa la fuerza informativa, sobre todo.